Saludos, soy Rael Manguera y en esta hora les voy a hablar acerca de lo que es el hecho administrativo. Entonces, podemos decir que el hecho administrativo, se entiende por hecho administrativo, eh, aquellos fenómenos, acontecimientos o situaciones que se producen independientemente de la voluntad de la administración, pero que producen efectos jurídicos respecto a ella. ¿no? También podemos decir que, que es toda actividad material traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas ejecutadas en ejercicio de la función administrativa productora de efectos jurídicos directos o indirectos, ya sea que medio o no una decisión de acto administrativo previo. Entonces, no quiero que se confundan entre lo que es acto administrativo y hecho administrativo. El acto administrativo... Podemos decir que es un, eh, un acto administrativo es una declaración de voluntad de la administración. A diferencia del hecho administrativo, son aquellos fenómenos o acontecimientos, situaciones que se producen independientemente de la voluntad de la administración. Entonces, un ejemplo de... de, de ah, pero ambos producen efectos jurídicos respecto a la administración, ¿no? Un ejemplo de un hecho administrativo... Podríamos decir que es eh, un accidente en un auto, en un, en un vehículo de la administración. Produce efectos, o sea, es algo que no es voluntad de la administración, pero sí produce efectos jurídicos respecto a ella. Otra cosa, podríamos decir que un, eh, un accidente en un edificio de la administración que el edificio eh, colapse o no sé, que pase algo raro allá un incendio, también eh, es algún hecho administrativo y produce efectos jurídicos respecto a la administración. Entonces, eso es lo que es el hecho administrativo. El hecho administrativo no es otra cosa que la, eh, aquellos fenómenos o acontecimientos situaciones que se producen independientemente de la voluntad de la administración. Pero, pero que producen efectos jurídicos respecto a ella. O sea, se producen independientemente de la voluntad de la administración, mientras que el acto administrativo es voluntad de la, de la administración, manifestación de la voluntad de la administración. La administración eh, eh, manifiesta su voluntad a través del acto administrativo, mientras que el derecho administrativo no es un acontecimiento que se produce eh, a, eh, o sea, podemos decirlo, podemos traducirlo como algo que se produce eh, eh, sin yo enterarme. como algo que, que no es mi voluntad, algo que yo no quiero que, que suceda porque eso me va a producir unas una consecuencias, me va a producir unas obligaciones porque tengo que responder por ello. No sé si me entienden de esa forma. Entonces, acto administrativo, voluntad de la administración. De la administración de hecho, administrativo es, una, es un fenómeno, un acontecimiento. O una situación que se produce independientemente de la voluntad de la administración, pero que produce efectos jurídicos respecto a ella. O sea que tanto el acto administrativo como el hecho administrativo producen efectos jurídicos. La diferencia está, en, está radica en que el uno es voluntad y el otro no es voluntad de la administración. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao.